¿Alguna vez te has imaginado cómo se vería tu cabeza si tuviera un tamaño reducido? O peor aún, ¿te gustaría que alguien te quite la cabeza, la coloque de un menor tamaño y la use como adorno en el cuello? Y no es que te esté hablando de algo sacado de una película de terror ni nada por el estilo, de hecho, muchas tribus del mundo cortaban la cabeza de su enemigo luego de ganar una batalla, esta práctica funcionaba como método de intimidación y para reconocer una victoria. Pero ¿y si te dijera que existe una tribu que aún conserva las cabezas de sus enemigos como amuletos? Te presento a los Shuar. En la Cuenca Amazónica de Ecuador y Perú se encuentra la comunidad indígena Shuar, una de las pocas que opuso resistencia a los colonizadores españoles, quienes nunca pudieron doblegarlos. Los Shuar se destacan por su gran espíritu guerrero y por la conexión que tienen con la naturaleza. Pero llaman la atención del mundo por su peculiar tradición por achicar cabezas. Actualmente, los Shuar se dedican al trabajo de la tierra y están en contacto con el mundo moderno. La práctica ritual de conservar la cabeza reducida de sus enemigos como un trofeo de guerra, conocida como tetzansa, cayó en desuso con el tiempo. Fue prohibida en Perú en los años 50 y una década más tarde en Ecuador. En la actualidad ya no se practica. Y aquí es donde llega la gran pregunta. ¿Para qué lo hacían? Bueno, tienes que entender una cosa. Y es que los Shuar creen en la vida después de la muerte. El mundo espiritual y su conexión con el universo es algo fundamental para ellos. Y una vez muerto el enemigo, su espíritu sigue vivo. Pero dentro de su cabeza, claro. Entonces debían cortarla y reducirla después para que el vencedor se apodere del espíritu del vencido, la idea era atrapar al espíritu demoníaco para evitar que este venga la muerte del guerrero vencido, y es que el propósito de la reducción no era destruir al espíritu, sino esclavizarlo. De esta manera, el espíritu continuaba viviendo dentro de la cabeza, pero ahora trabajaba en beneficio del vencedor. El tetzanza tradicional comienza con la extracción de la cabeza de algún enemigo, si es posible, el más fuerte rival, lo más cerca posible de los hombros. Luego del corte, se realiza una incisión en la parte de atrás para quitarle la piel del cráneo. Además, con un instrumento cortante se le quitaban los ojos, la grasa y los músculos del rostro Luego, se cerraban todos los orificios de la cara con espinas y cocinaban la piel durante media hora en una fogata de agua caliente sin alcanzar el punto de hervor. Si el agua hierve, se corre el riesgo de que la piel se quiebre y se desprenda el cabello. Cerrar todos los orificios dentro del rostro era algo muy importante en esta práctica. De esta manera, el espíritu del vencido no se podía escapar. Cabe destacar que los Shuar intercambiaban las cabezas con los exploradores por otros objetos. Esto sucedía una vez que éstas ya habían perdido su poder. Cuando retiraban la piel del cuenco, la cabeza ya se había reducido a un tercio de su tamaño original. Luego con esa piel armaban una especie de bolsa para manipular los rasgos del rostro con piedras calientes. Al principio usaban piedras grandes, luego piedras pequeñas y al final arena caliente. Luego de este proceso final y gracias al calor de la piedra y la arena sobre la piel, el tamaño de la cabeza se reducía a un quinto de su tamaño original. Más tarde reemplazaban las espinas que mantenían cerrados los ojos y la boca con otros materiales. Por último, le daban una tonalidad más oscura a la piel, frotándola con una ceniza y adornaban la cabeza con plumas, caparazones de escarabajos, conchas y varios elementos decorativos. El jefe Shuar era el encargado de hacer las tetzanzas totalmente solo, en profunda meditación y ayuno. Los miembros de la tribu vencida pasan a ser parte de la tribu vencedora sin que haya repudio o discriminación. Además de hacerse uno o dos agujeros en la parte superior para ponerles una cuerda y usarlos de collar como si se tratase de una especie de talismán, las tetzanzas tenían un poder temporal pese al gran trabajo que debían hacerse para conseguirlas. Una vez que perdían su poder espiritual, consideraban que ya no tenían ningún uso o relevancia, así que perdían todo interés en conservarlas, la disminución de las cosechas o la infertilidad de las mujeres podía ser una señal de que el poder del espíritu comenzaba a disminuir. De esta manera, los talimanes perdían su valor original y los shuar estaban dispuestos a deshacerse de ellas, aunque solían pasar un año y medio o dos desde su creación para que dejen de hacer efecto. Solo en este momento, y aquí es donde los aborígenes las intercambiaban con los exploradores europeos, por otros objetos a los que les atribuían algún tipo de valor. Pero, ¿qué eran esos elementos a los que los Shua le daban tanto valor? Bueno, pues eran las armas. Los intercambios eran un arma de fuego por una cabeza. Pero no, esto no eran los únicos artículos intercambiados. Durante la época de 1930, cuando los intercambios entre jefes se practicaban libremente, una persona podía comprar una cabeza reducida por alrededor de unos 25 dólares. Pero también en la década de los 70s, personas de Colombia y Panamá no conectados a los Shuar comenzaron a realizar falsificaciones de las tetzanzas para su comercialización. Utilizaban cadáveres de las morgues, partes de monos o perezosos, incluso piel de cabra, y se dice por ahí que alrededor del 80% de las tetzanzas en manos privadas y museos son totalmente falsas. Los indios Mundukuru y los Parintintis practicaban también la momificación de cabezas, pero más que nada con sus familiares más respetados. Estas cabezas, al igual que las tetzanzas, eran también adornadas, pero estas eran mostradas solamente en ocasiones especiales. Los Schwark, una cultura con una mitología vinculada a la naturaleza y a las leyes del universo, y que a día de hoy siguen luchando para borrar la fama de guerreros salvajes. Espero que este video te haya gustado, recuerda dejar ese pedazo de like, suscribirte y activar la campanita para que Youtube te avise cuando subamos un nuevo video. Nos vemos, hasta la próxima.